Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día. Qué bueno es estar aquí nuevamente con ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil. Estaremos junto a nuestros compañeros Francis Rodríguez.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 yo soy Fulvio Ureña y de inmediato les damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos <coughs> días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Adiós, las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y pedirle también inteligencia para tomar mejores decisiones. Ya concluimos un año, eh, prontamente, y debemos de realizar ese inventario. Cinco de Inteligencia y emocional.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 Hoy, 5 de diciembre del 2018, a 19 días de la cena familiar de Navidad en nuestra amada República Dominicana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que las condiciones para el día de hoy van a estar similares a como estuvieron ayer. Este sistema anticiclónico que está sobre nuestra geografía nacional produce poca humedad, hay pocos campos nubosos, por lo tanto, eh, va a haber muy pocas lluvias, exceptuando algunos sectores como la provincia de Monteplata, de, de, de, Monte de María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, que en la tarde pueden sufrir algunos aguaceros ligeros. No obstante, para todo el territorio nacional, cielo despejado, sol radiante, ideal para hacer todas las actividades que usted eh, se le antoje hacer disfrútelo. temperaturas agradables especialmente en horas de la madrugada y horas de la mañana en diferentes eh, zonas montañosas de nuestra geografía estas condiciones del tiempo les favorecen bendiciones en este día bueno gracias Fulvio por el informe del tiempo nos permite eh, de esa forma planificar y, y hacer nuestras tareas Cumplir con nuestros compromisos. Miren, toda esta sem la semana pasada y parte de esta, el país estuvo enfrascado en pedirle la, al presidente la no firma del pacto migratorio que, que ha pretendido una oficina de las Naciones Unidas. Digo una oficina para que la gente entienda que aunque actúa bajo el amparo de las Naciones Unidas, no es Naciones Unidas, simplemente es una oficina que ha pretendido desde el 2016 en la declaración de, de Nueva York procurar romper las fronteras de los estados y los países, sobre todo por los temas de refugiados de países que hoy están en conflicto y que han generado el desplazamiento de familias enteras para evitar eh, ser eh, alcanzado por la desgracia de perder la vida o un familiar y en condiciones inhóspitas, obviamente que el ser humano le merece un grado de dignidad y de respeto. Países que no han logrado alcanzar, satisfacer las necesidades de sus pueblos, hoy en gran parte de, del mundo, no la generalidad, viven en, en situación de nómadas o de inmigrantes que por necesidad salen. No es el caso de República Dominicana ni del resto del mundo, pero ciertamente que la solidaridad se refleja. En el caso del de pacto y firma, tenemos ya con aguro eh, con mucha satisfacción, el que el presidente y el gobierno dominicano haya puesto el oído en el sentir del pueblo. Y vamos a ver en esta primera media, estos minutos, cuál fue la decisión del gobierno en torno a la firma de esta propuesta global que se pretendía que República Dominicana asistiera y firmara. Ya luego entonces analizamos este aspecto. Veamos. Licenciado Danilo Medina Sánchez, hago pública la posición del gobierno dominicano sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual será conocido en la conferencia intergubernamental auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas ONU a celebrarse los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos. <coughs>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 definió un plan, un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación entre los Estados miembros para arribar a la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata, pues, de una iniciativa que surgió del seno de la ONU con un apoyo inicial por parte de sus Estados miembros. Su intención es loable procurar mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes, así como para combatir males sociales como el racismo, la xenofobia y la discriminación. Como país que no solo es receptor, sino también emisor de migrantes, podemos valorar en su justa dimensión la motivación de esta iniciativa. Nosotros queremos que cada dominicano o dominicana que emigra en búsqueda de nuevas oportunidades pueda vivir sin estar expuesto al abuso, el maltrato y la discriminación. De igual manera, el gobierno dominicano está comprometido con una política de respeto a los derechos humanos en relación a las personas que emigran hacia nuestro país, aunque sin renunciar a su potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus fronteras. Esto explica el Plan Nacional de Regularización Migratoria, que ha sido ejemplo en nuestra región por la manera ordenada y rigurosa como se ha llevado a cabo, el cual ha permitido que algo más de 200.000 migrantes hayan regularizado su condición en el territorio dominicano, acogiéndose a las diferentes categorías migratorias que contemplan las normas legales sobre la materia. Igualmente, el gobierno dominicano ha fortalecido su capacidad institucional para realizar las repatriaciones de indocumentados con debido respeto a los derechos humanos de esas personas, al tiempo que ha invertido y sigue invirtiendo cuantiosos recursos económicos para mejorar los mecanismos de control y vigilancia de nuestras fronteras. No obstante, al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza y envergadura, el presidente Danilo Medina toma en cuenta por encima de cualquier otra consideración el interés nacional a la luz de las condiciones particulares de nuestro país. Su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así como la defensa de la constitución y las leyes. Es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere de políticas y medidas que se correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos. Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones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 como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se viven en el país vecino. El gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional. La adopción de un pacto de esta naturaleza, por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias. Por estas razones, el presidente Medina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 por los canales diplomáticos correspondientes, las razones por las cuales el Estado Dominicano no firmará este pacto atendiendo las condiciones particulares de la República Dominicana. Muchas gracias. A pesar, de que, a pesar de que no es vinculante, el... Eh, pudimos ver ya definitivamente la posición del Estado Dominicano, el cual debemos reconocer que se realizó una labor de ponderación ceñido a la Constitución, como habíamos advertido y como habíamos pedido de que así fuera, no porque tuviéramos totalmente la razón o lo que sea, sino porque era lo justo y, conciso y, con, y preciso por la defensa de nuestra soberanía. Y qué bueno que reconoce el Estado Dominicano las implicaciones que traería adherirnos a una propuesta de esta naturaleza, ya que ha comprendido que no estaría en condiciones de aplicarse las leyes dominicanas y la propia constitución y estaría siendo sustituido prácticamente. Este es un buen paso, este es un buen ánimo y debemos reconocer que el presidente ha atendido la posición unánime del país, con, ex con excepciones que ya conocemos porque han vendido sus sus, sus eh, conocimientos a intereses foráneos que les renta muy bien. Jorge Prat aparece como un, la, un, un ladrido en el mundo a la luna y el resto a unanimidad, reconociendo en el Estado dominicano que ha hecho lo correcto y eso da una tranquilidad y una nueva un nuevo aire y sobre todo en tiempo de paz y en navidad Mira, eso pero, ha sido lo más importante que el gobierno y el presidente Medina, la comisión fue fundamental la que él creó y que dio la, la, la forma como, su posición la, la forma como trataron el tema que fue primero puesto sobre la mesa hace dos años en el 16 en nueva fue poco York. transparente sí Todas las naciones que están conformadas en las Naciones Unidas, que son 182 países, se le puso sobre la mesa. Y a este país también, a escasos meses de darle el asiento en la ONU, Francis. Entonces, estos dos años que pasaron, y meses y tres meses, simplemente aquí en República Dominicana no se trató el tema. No se ventiló. No se le dio a la sociedad civil los conocimientos de lo que se estaba tratando. Y ya ahora con la reunión en Marruecos para firmar el pacto de migración segura en el día 10 y el día 11, entonces sale a relucir en las noticias internacionales el asunto este del pacto migratorio. Y llega hasta nosotros por medio de comunicaciones, no por el Estado. Los intereses de cada uno de nosotros empezaron entonces a, a fluir y empezamos a estudiar y a estudiar este pacto migratorio que tiene unos 29 acápite y es bien, hay muchas cosas interesantes, buenas que nosotros como nación la hacemos que están consignadas en nuestras leyes migratorias. Pero hay otras que simplemente son lesivas a la soberanía nacional. Es como para sustituir las leyes migratorias que nosotros poseemos. Gracias a Dios que el pueblo se levantó y empezó a estudiar este pacto migratorio. Entonces les exigió a su gobernante que no firmara este pacto. Gracias a toda la sociedad que puso al relieve de lo que esto se trata. Es Todos estamos de acuerdo de cuidar al inmigrante, de protegerlo, Aquí de no cumple. lesionarlo. Aquí se cumple. Aquí se cumple. Nosotros no somos un país que estamos eh, recibiendo refugiados de guerra, por ejemplo. No, para nada. Es de inmigrantes. Y somos y migrantes también. En económicas. Sí. Eh, y somos migrantes también en muchos países. Pero, pero si usted no está legal, por ejemplo, en Estados Unidos. Viene si, para atrás. Simplemente viene para atrás. Las leyes migratorias están tú ahí. sabes, Y Funda, cada nación tiene su derecho a sus leyes ¿sabes migratorias. ¿Sabe que la sociedad, hay un sector de la población que siempre ha puesto como condición para discutir el tema? Pero nosotros los dominicanos no vamos a. No estamos hablando de que no tengan la validez, la calidad para salir Todo el que tenga la necesidad de irse de un lugar Recuérdense que así mismo están los delincuentes Que cometen hechos aquí sí. Y lo que quieren es irse Hay muchos que han sido agarrados en Michi Y en Panamá y, y, en, en, Panamá, México. y en México Ahora mismo estamos pidiendo a Argeni que venga de Estados Unidos Donde está, donde está prófugo después de la muerte de, del abogado ese no es el tema. Es que la, la posibilidad de emigrar de un, de un país a otro está superditada a las reglas de juego. No es que usted puede salir y, y venir o entrar a un país cuando le dé la gana como, esta, como estos carajos querían. Lo básico y lo importante es que el gobierno se comportó como un Estado, se comportó como un mandatario. ...y eso hay que reconocer... ...gracias a la presión social... ...pero obviamente que el pueblo se ha empoderado... ...y así mismo con ese ejercicio... ...tenemos que mandarle mensaje contundente en otros temas... ...que están latentes y que no se han resuelto... ...así iniciamos en De Mañana... ...favoreciendo la decisión del Estado Dominicano... ...del Presidente de la República... ...respecto al tema del Pacto de Migración Segura que no era más que una handicap o una especie de engaño para abolir fronteras y controles migratorios en todo el territorio nacional. Quédese ahí, en breve volvemos, esto es de mañana, defendiendo la soberanía nacional. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Vamos a saludar al amable televidente del WhatsApp. Yera Rodríguez nos envía, bueno, bien, brindemos por un año más, casi medio siglo, bien, bien vivido. Felicidades Noel Rodríguez, alcalde pedaño de Toronto. Bueno, felicidades a Noel Rodríguez, quien vive en Toronto y parece ser que fue nombrado alcalde pedaño de Toronto, dice Yera. <ríe> Bendiciones. A Will... Willy Prensa, así amanece Pueblo Nuevo. Al parecer no están recogiendo la basura y las personas lanzaron la basura a las calles. O puede ser que ya como hoy empieza lo que es el paro de esa zona norte. Sí, eso son lo, eso es lo que está Es eh, posible que estén ya reaccionando los del movimiento, que ya sostuvimos ayer una, una entrevista con ese grupo. Pero se escucha para ampliar esto y más. La música de Vladimir Paula. Buenos días. Ahí tenemos la música, la música de las noticias, la música de Vladimir Paula. Buenos días, Vladimir. De mañana. Hola, ¿qué tal, mis hermanos del alma? ¿Cómo estás? Aquí estoy Francis. esperando tus noticias para la agenda. ¿Y Fulvio? Fulvio. Estoy esperando tus noticias, Vladimir, para la agenda y decirte que estamos a 19 días de comer coquito y gomita. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto moro y cuánta picadera! ¡Ay, ay, cuánta ensalada y cuánto mantelera. ¡Francis! Es. ¡Hermano, buenos días! Y entonces... ¡Adiós las gracias! Aquí, presente. Así, así es, así es. Hola, ¿qué tal? Para todos y todas, bendiciones. Gracias por permitirnos llegar hacia sus hogares a esta hora de la mañana. Miren, vámonos inmediatamente al ámbito noticioso, en el ámbito internacional... Vicepresidenta de Ecuador renuncia por investigación de corrupción en su contra. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, indigada por cobros indebidos de dinero, renunció ayer a su cargo en medio de escándalos de corrupción. La funcionaria dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter. Así que no es igual que aquí, ¿eh? Ella se pone de manifiesto, estos funcionarios. Cuando inmediatamente comienzan a investigarlo, le da vergüenza, le da vergüenza seguir en el cargo ahí y ellos mismos se los, los ponen a su disposición, a disposición del Estado y renuncian. En Ecuador, como vemos en las imágenes, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña ha decidido ella entonces eh, renunciar hasta tanto se aclare la situación por su vinculación en actos de corrupción en el Ecuador. Ahí está. Muy bien. Miren, el gobierno de Francia suspende alza de combustible ante protesta. Wow. El gobierno francés anunció ayer la suspensión durante seis meses de la subida del impuesto a los combustibles para intentar salir de, las, de la crisis provocada por las protestas de los chalecos amarillos que han derivado en violentos enfrentamientos. Así que ahí vemos las imágenes. La información fue ofrecida por el primer ministro, Edward Philip. ¡Adelante! El cap. Establecer el rumbo y mantenerlo es una necesidad para gobernar Francia, pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. La unité Están, señores? Se impuso el pueblo... Se impuso la protesta de los chalecos amarillos y finalmente el gobierno decide no producir el alza. En el ámbito nacional, Senado aprueba presupuesto para el 2019. El Senado aprobó de urgencia y en dos secciones consecutivas el presupuesto para el año 2019 por 921.810.6 millones que contempla un gasto corriente por 643,906,8 millones y el gasto de capital por 121,549,1 millón de pesos. Veamos. Y el crecimiento, que hoy podemos hablar, es un presupuesto de más de 200 millones, 900 mil millones de pesos, se debe precisamente a quienes están filtrando ese partido de la Nación Dominicana. Porque todos sabemos lo que pasa cuando gobierno. ahí están las declaraciones posiciones encontradas por parte de esos legisladores miren la policía nacional en desacuerdo con levantamiento de restricción a bebida a venta de bebidas Nealdrin Bautista, director de la policía nacional así que vamos a escuchar, adelante ahora yo no puedo retirar ese personal a las 2 de la mañana tienen que amanecer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 va a ser la la sensatez y la responsabilidad con que nosotros los dominicanos disfrutemos de estas fiestas ahí están las declaraciones del jefe de la policía en nuestro país miren ya entrando en el ámbito local regional señores hieren de bala a un joven durante un atraco aquí en San Francisco de Macorís se trata de Fraile Rodríguez Resultó herido de bala en la noche de ayer, en el momento en que conducía su motocicleta y fue desfocado. Hay que decir que este joven es un obrero del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís y vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Yo iba saliendo de mi trabajo cuando iba bajando por cerca de un colmado, no me recuerdo el nombre del colmado, ellos me frenaban y me dieron pasarme el motor, yo le pasé el motor. Y me llevan la cartera, un motor y tres mil pesos. ¿Qué hora? No lo sé decir porque no andaba con horas horario. ¿En qué sitio? Este... no lo sé decir el nombre del sector por donde iba. quitan en motor entonces? Sí. ¿Entonces pues este, sí. te dispararon? Sí. cuántos tipos te dieron? Me dieron un pie y el que iba manejando me dio una galleta. ¿No pudiste ver a la cara a eh? ellos? Sí. ¿Si lo ves no lo conoces? Sí. Yo trabajo en el ayuntamiento ahí están las declaraciones de Fraile Rodríguez Repito, herido de bala en su pierna izquierda En la noche de ayer, alrededor de las 7 y algo de la noche Este joven, repito, eh, labora en el ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís Y ahí está despojado de su motocicleta Las autoridades recibieron aquí en San Francisco de Macorís La antorcha de los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal Así que ahí vemos en júbilo El fuego arde, la antorcha Que ya Da prácticamente eh, Lo que es El inicio, el llamado para el inicio De esos Juegos Nacionales Que se realizarán en nuestra vecina Provincia Hermanas Mirabal Ahí está el grande eh, Juan Julián Javier al momento de llevar la antorcha Y los atletas Algunos de ellos que desfilaron a lo largo de la avenida Manolo Tavares Justo Ahí está Castillito, ¿eh? nuestro campeón en tenis Escuchemos Constituye para nosotros un elemento de gran garabía el recibimiento de la Antorcha Olímpica anunciando la apertura de los Juegos Nacionales, que sin lugar a dudas serán los mejores Juegos que han celebrarse aquí en el país. Más de 4.000 atletas con 8 zonas deportivas y más de 36 disciplinas deportivas constituyen un récord en lo que es la historia de los Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, señores, ahí está, qué bien. Ojalá y que estos juegos, a pesar de que se ha hablado muchísimo, críticas, posiciones en contra, pero los juegos al parecer serán una realidad en la provincia Hermanas Mirabal. Qué bueno. Miren, roban en la escuela Julio Plata de la Rosa, de la comunidad de Huiza, aquí en San Francisco de Macorís, desconocido. Llegaron al área por allá donde es utilizada como biblioteca. Mírelo ahí. Arrancaron el protector, se llevaron un plasma. Vamos a ver la información a cargo del presidente del comité de base del ADP en la Escuela Julio Plata de la Rosa. Adelante. Se ha hecho reiterativo estos, estos robos, ya van varias veces, cuatro o cinco veces, que penetran el centro. Por el problema que la verja perimetral no, no la tenemos, que era lo más seguro, pero... Todavía no ha podido llegar a nosotros, ¿verdad?, eh, la construcción de esa verja perimetral que se prometió hace mucho. Estamos en licitación, estamos, ¿verdad?, esperando la, la reconstrucción. El sea de paso es reconstrucción, no construcción. Y nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades educativas para que tomen en cuenta esta situación, que esto está ya escapando de nuestras manos y está fuera de lo normal. Ahí está, gran lamentable información verdad, de ese robo en la Escuela Julio Plata de la Rosa. Miren, anuncian la creación de un movimiento nuevo en San Francisco de Macorís, franco-macorizanos unidos por el desarrollo. Vemos imágenes, ahí está y vamos a ver entonces eh, la posición de Raúl Monegro. Adelante. Se supone que deben buscar el bienestar de la, de la colectividad, del pueblo franco macorizano. Nosotros eh, participamos o hemos participado en esas reuniones que se estaban dando. Sí creemos en la unidad de todos los sectores y creemos que, todo lo que de todos esos sectores que puedan tener algún sentimiento de que este pueblo pueda eh, avanzar y salir de la situación económica precaria que vive, está bien. Y creemos en la unidad y nosotros vamos... Vamos a coordinar con todo aquel que quiera luchar y acompañar a este humilde pueblo. Ciudadanos opinan sobre el operativo Navidad Tranquila 2018-2019. ¿Qué le parece? Adelante. Creo que... En parte ellos hacen un trabajo, pero en otra parte creo que la humanidad lo que puede entender es que, o tiene que entender, es que debemos de acurrir a arrepentirnos, a convertirnos al Señor Jesucristo y Él, pues, el único que puede eh, remediar el problema, la situación como está, es el Señor Jesús. Está incontrolable, tú aquí ya uno sale y no se sabe si llega, sería bueno. Pero ¿Usted cree que ellos van a aportar? ¿a sí, puede hacer, porque estos síndicos yo veo que están haciendo algo y cositas, están apurando por algo. Sería una cosa de la mejor, porque imagínese usted, de ninguna manera. No, no, ¿Por no qué? Eso, eso prácticamente, imagínate. Los policías que existen en la calle, una parte es a chatear y otra cosa, otra cosa es con. Eh, ...¿cómo le llaman a eso?... Eh, ...desarmado totalmente... ...entonces no vale la pena... ...porque realmente... Se, ...nos ponemos a pensar... En, las, ...en el centro de la ciudad no hay ladrones... ...en los barrios que están los ladrones... ...en las calles de los barrios... ...ahí que tienen que ir... ...pero en el centro de la ciudad eso está de más... ...vamos a estar cada día más peor... ...porque ellos andan... ...en su centro... ...cuidándose ellos mismos... ...no, no cuidan... el es que, es que tienen que... ...cuidar... Me mucho... ...¿por qué?... ...¿cómo que por qué?... Es que los delincuentes salen y saben cuando está la policía, saben dónde están, se van por otro lado. Porque la delincuencia ahora mismo está sumamente alta, ¿sabes? Si uno no sale mucho a la calle, tal vez está seguro en su casa. No, eso no ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los delincuentes no hay quien los controle, lo han dejado coger adelante. Adelante, adelante, adelante, están acabando. ¿Es posible que la, posible? la disminuya un poco? Okay. porque porque va a haber más agente, más cuidado. Sí, claro. Claro, porque cuando pasan dos o tres patrullas, que la gente la ve, se espantan ellos y cogen otra ruta. Claro que sí. Muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Claro, mi hermano, porque Mucho. todos los años estamos en eso y siempre están en eso, homicidios. O sea que es pura falsedad. No, mi amor, ¿Por, o sea, qué? ¿por qué no? Porque los delincuentes siempre andan buscando lo de ellos. Nadie lo para eso. Nadie lo para No sabemos pero está todo tranquilo Yo veo, mira, todo normal Yo no veo... Bueno señores, ahí está El alcalde anuncia la fecha de pago del sueldo de Navidad O el sueldo número 13 para los empleados Adelante Está esperando que el Congreso eh, Apruebe ya eh, los porcentajes del sueldo 13 A todos los ayuntamientos del país De manera que eso es, una, es algo normal, rutinario Que hace el Congreso y es para que ustedes vean que antes decían que el ayuntamiento podía coger préstamo. El que coge un préstamo en el ayuntamiento está violando la ley. Porque solamente el Congreso, a través de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que manda las justificaciones de dónde va a salir ese dinero, puede hacerlo. Es competencia del de Estado tomar préstamos para las instituciones y es el Congreso que debe aprobarlo, así lo dice la ley, después de 20 mil pesos. Tenemos la garantía del Estado, por lo que nosotros entre el 10 y el 15 esperamos que ya estemos eh, entregando el doble sueldo a nuestros empleados de este año. Miren señores, Comerciante muestra desacuerdo con el paro convocado hoy en la zona norte. Escuchemos.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 Bien, tú sabes que en todas las instituciones públicas, privadas, siempre se dan situaciones que se escapan de la mano de uno, pero ya esa parte está en manos de la justicia. Nosotros no vamos a apoyar ni a apañar ninguna acción ilegal que se cometa y la justicia determinará en las próximas horas el caso y el procedimiento a seguir en el hecho ocurrido. Me enteré de que se había dado una situación con uno de los agentes, visitamos el cuartel general de la policía, pero eh, ya se me informaba en ese momento que estaba siendo eh, tramitado a la acción de la justicia al Ministerio Público y estamos esperando ya el resultado del mismo. No nada, solo me dijeron que él andaba con una pistola ilegal y que le eh, dije, bueno, tomen las medidas necesarias, nosotros vamos a ponernos de acuerdo. Señores, ahí está. Miren, anoche, ¿eh? movimientos sociales, grupos comunitarios realizaron un asopao en Huiza. Un azopado protesta. Ahí está, señores. Este azopado, ¿verdad? En reclamo de las diversas reivindicaciones que aún no han sido cumplidas en Aslor, Larga, Huiza, Estanzuela, Laguneta, entre otros. En el Play de Huiza fue realizado ese azopado. Escuchemos. La comunidad cada año, en este mes, eh, celebra, hace este tipo de actividad, un azopado con la comunidad para mantenerse unido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 se cumpla con lo, con lo prometido que se le construyan las calles que se le con, se resuelve el problema del agua, la escuela de Huiza la energía eléctrica entre otras ahí está muy bien ¿eh? el azopado protesta en Huiza anoche estaba exquisito ese azopado señores de último minuto nos llega la información de que el dirigente comunitario Pedro Jacobo fue apresado así que ahí está Pedro Jacobo, convocante al paro huelgario en la zona norte, fue apresado. Miembros de la policía apresaron a Pedro Jacobo Hernán Enríquez, residente en el sector de Altagracia, y a Sanmi San Hidalgo, residente en el sector de Villaverde. Por el hecho de estos, mientras estaban quemando neumáticos y lanzando escombro en la vía pública próximo a la planta de gas de dicha comunidad, Estaban acompañados de varias personas más y al notar la presencia policial emprendieron la huida, realizando el primero de los detenidos, o sea, Pedro Jacobo, varios disparos a una patrulla policial y según la policía, se le ocupó a Jacobo una pistola marca Browning calibre 9 milímetros con su cargador y 11 cápsulas. Para la misma, la que portaba con un carnet de interior y policía vencido, desde el año 2014 Así que repetimos El dirigente de la zona norte Convocante al paro huelgario Pedro Jacobo Fue apresado Según la policía portaba una pistola Ya vencida Con un permiso vencido Este hombre se encuentra en el cuartel Y vamos a ver en lo adelante qué matiz Entonces le pueda dar esto ya Al movimiento que ellos mismos han llamado Por allá en la zona norte Bueno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 Saludos a Raquel, que si está por ahí. Adiós. Bueno. Gracias, Vlad, por este parte noticioso que nos trajiste. Un movimiento hoy. ahí, camarora. Sí, eso es, eso es un asunto en vivo, Mira. puede pasar. Vamos a darle la bienvenida a Raquel Ortega. Que, ¿Te, ¿Te gusta el amarillo? Te, eh, yo sé no, que no. te fascina. La, Hola. Yo, yo, te lo iba a decir. yo sé que te fascina el amarillo. El amarillo de las águilas, el azul Nos de estamos 6. levantando, nos estamos levantando. Gracias, bueno. hermano. ¿Qué tal? Buenos, <ríe> Buenos días. días. <ríe> Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. En este día que la Iglesia Católica celebra San Sabas, 5 de diciembre, 20 días ¡Sau! faltan. 20 para mi cumple. Ah, no, pero 19 si no, para la cena, para comer poquito. Ah, bueno, sí, el amarillo que me encanta, es mi color favorito. <ríe> me encanta. Sí sí sí, sí, sí, sí. Sí, hay las aguilitas, todas desplumadas. Ay, aguilitas, ay, las aguilitas. Pueden volar muy alto. Todavía tienen mucho tiempo. <ríe> <ríe> Muchos mucho no juegos. Quedan much como 10 juegos, algo así, muchachos, ¿verdad? Sí. Mucha como 10 juegos, algo así quedan. Muchas noticias. Hay muchas noticias que más. Me agradó, fue la sensatez de Francia. Ver al, uh, al señor que estuvo leyendo ahí, parece que es ministro... Ministro de gobierno, Energía. Del gobierno de Francia, decir... O de Industria. ¿cuál? Tenemos que tener una Francia gobernable. Ningún impuesto puede poner en peligro la gobernabilidad de Francia, ni es más importante que nosotros los franceses. Aquí vamos a detener esto, este el impuesto al alza de los combustibles y vamos a esperar seis meses. Puso Mira, el corazón en el ojo la, del pueblo, ¿verdad? La, eh, por la presión que realizaron sobre ellos y el mensaje que han mandado. Debemos unirnos los ciudadanos, reclamar los derechos y hacemos temblar hasta el más fuerte de, lo, de los gobiernos. Ahí si así se hiciera aquí, tuviéramos nosotros menos tormento en el bolsillo dominicano, producto de los combustibles, que ni refinamos, sino que compramos un producto terminado y nos, y nos calificamos como compradores de petróleo cuando no lo estamos comprando. Lo que estamos comprando es la gasolina, el gasoil y los derivados. Es decir, ya hicimos muestra de unión, ya hicimos muestra de que cuando se quiere, se puede. El gobierno tiene que tener una vía de comunicación que a pesar de que ha ido bajando los combustibles de una forma como si fuera un regalo y no porque es real que nosotros debiéramos de tener a pesar de todos los impuestos un combustible a no más de 170 pesos el combustible regular. Y todavía lo estamos pagando a 200. Y, todavía... y, bueno, y... y miren a Francia. sí con... Porque lo iban a subir... O lo subieron y lo desmontaron por la presión. Aquí solamente se hacen unos hallantes, unas tiras eh, tirar la bola, como decimos en buen dominicano en las redes sociales, que una campañita de que hoy no consuma pero lo hacen dos o tres. Y el que se suma a esa protesta, pues deja de consumir el día, pero lo compra todo al, al otro día Así o el día es. antes. Entonces no hay una protesta bien organizada en ese sentido. Parece que no quiere que cambie la situación. No hay una presión. Eh, eh, que pueda tumbar el pulso en este sentido. Por ejemplo, el listín diario en el día de hoy titula La Unión hizo la fuerza, Así. uno de sus artículos, para referirse sobre todo la posición del gobierno en el tema del pacto migratorio, el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular, que sería firmado este 10 y 11 de diciembre. En Entonces, sí, pero hoy ahora todo el mundo aplaudiendo y felicitando al Medina, eso se veía venir y, le, y pareciese algo como bien planificado, una acción para ganar y sumar, sobre todo adeptos uh -huh. a su propósito final, que es la reelección. Pues mira, sí. eh, yo creo que el pueblo supo sí, sí. dirigir sus pretensiones. Uh -huh. y Los y diferentes es bueno. sectores del pueblo salieron a Y otra cosa, Francis, importante, es lo que pasó en, en Ecuador. ¿Qué ejemplo. ¿Qué ejemplo? La vicepresidenta es acusada de corrupción y ella entonces pone su renuncia y se, y se pone al servicio de la, de la justicia. A disposición de la justicia. A disposición de la justicia. Como que debe de ser. Aquí, en cambio, señores, temo, envidia, amen eh. temo amenaza, lo sacan. Amenaza el otro, lo sacan. Sí. Amenaza el otro y lo sacan. Dejan un grupito en Odebrecht. Oye, lo que, país, dice ella. Oye lo, que lo que dice ella, el país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Toda acción es un beneficio de los ciudadanos. Eso es madurez, responsable, madurez, madurez. A disposición de la justicia como debe de ser. Ahora, Francis, si lo de aquí se pusieran a disposición de la justicia mm. por acto mm. de corrupción y también por estos rumores de corrupción, tuviera el palacio vacío. Mm. Vacío Pero tuviera. Ellos lo que están es como, como fieras defendiendo su carguito y la reelección de ellos mismos y del presidente, en eso es que se está aquí. aquí no hemos aprendido aquí a que no los hay... cargos son prestados, que son de tiempo y que debemos ponerlo a la disposición cuando se nos está investigando. Aquí se siente que es una ofensa. Aquí se enfrentan. Y se enfrenta, claro, ¿no? y, que, y pretenden a no, no salir jamás, no dejar la silla como se dice. Lamentablemente, bueno, esos han, mensajes, y esas señales aquí no llegan, lamentablemente han tenido, han tenido buenos ejemplos, el ejemplo de Obrador y tenerlo que escuchar ahí, ahí de frente Es buen ejemplo, bueno. y el ejemplo este también que da la vicepresidenta de Ecuador Yo le voy a dar tiempo y compadre pera a México Que tiene una... Sí, una los anuncios de corrupción fueron fuertes una, Eso lo conocemos Sí. Eso es un eso para mí es un populismo mediático de Pero yo del, prefiero del izquierdista. Yo, yo prefiero eso que acciones, bueno, que acciones. Él va a accionar Francis, pero todo óyeme, a su tiempo. Pues, le voy a dar su tiempo. Todo a su bueno. tiempo. Bueno, para aquí, mí ese populismo eh, yo lo tengo en observación. ¿A quién? Entonces hay el que, discurso, el discurso mira, anticorrupción corrupción del mira, obrador óyeme, no, no fue positivo. Claro, ah, pues es lo que yo hay, un, hay un enunciado, sí. vamos a ver que lo cumpla y lo pueda cumplir. Sí, sí. Y ojalá que sea un mensaje para el resto. Mira, aquí en San Francisco de Macorís, peligroso, peligroso haber detenido, apresado, y oigo como aquellos cuentos cuando la policía hacía de la suya para sacar de juego a dirigentes, que a Pedro Jacobo, un hombre que usted lo vio ahí ayer, le hayan ocupado armas, le haya tirado a la policía, yo lo pongo en duda. Yo también lo pongo en duda. Lo pongo en duda y cuidadito después que vimos declaraciones del propio alcalde, que yo critiqué ayer que qué hace un alcalde defendiendo o enfrentándose al movimiento por un asunto de una situación de apertura comercial de una planta de gas sean cuidadosos estamos investigando cuál es la suerte de pedro porque no se sabe desde anoche dónde está él y la otra señora que mencionó vladimir bueno, sobre todo no, hay un descrédito en la policía. Ay, Dios natural, mío, eso, eso lo habíamos cuando, superado cuando hace tiempo. Cuando quieren justificar cualquier hecho dicen que fue un intercambio de disparos, la excusa más leve, más simple ¡Peligros! que utiliza la Policía Nacional sobre todo para dar respuesta a algo que está oculto y que no se sabe qué realmente pasó ahí. Solo los testigos en el Ellos momento solo. pudieran pudieran decir qué realmente pasó eh, si, y existiesen cámaras de seguridad, de vigilancia, en los lugares donde supuestamente fue detenido uh -huh. Pedro Jacobo, que ayer estaba aquí en la entrevista central explicando las razones, los motivos por lo qué se iban al lo día cortaron. de hoy a protesta, a movilización. No quieren la planta de gas en su comunidad, sobre todo porque ya hubo un incidente y dicen ellos que afectaría muchísimo más, que sería un riesgo tenerla ahí. Así es que se investigue esto con responsabilidad, que se dé a conocer las informaciones, qué pasó realmente. Sabemos la actitud, la disposición de la policía hoy día que, no quiere, que quiere y amenaza con apresar a todo el que esté organizando, que esté propiciando desorden público, pero esta paralización... Fue informada, claro. fue advertida, claro. han tenido muchos días promoviéndola y sabían que esos Estuvieron movimientos aquí ayer. populares la han organizado. Entonces, de igual manera van a apresar a todos los miembros del FALP y todas las demás instituciones cuando anuncien una protesta, una movilización. Entonces, que se dé a conocer es la información peligroso. real, ¿qué ocurrió ahí? Óyeme una cosa, Bastante es tan peligroso, peligroso como lo de la, lo de la, la lo del policía municipal que teniendo ficha, que teniendo una condena de ocho años, estuviera atrapado recientemente con arma de fuego ilegal y tengo información de que fue entregado al alcalde y se volvió a uniformar de eso y ahora es que aparece el, el director de la policía Alberto, diciendo que será puesto en la, en la, a la disposición de la justicia y que no van a ¿qué hace individuo condenado, con ficha, con atraco y de todo en una institución pública y supuestamente policía municipal ese evento con el de Pedro Jacobo me luce que hay una locura de acciones aquí en macorís una locura no tiene razón de ser bueno por otro lado señores asopado en Matalarga, asopado en, en Aslor y esa zona, estancia nueva. estancia nueva por reivindicaciones de esa comunidad que vienen hace meses, ya años, protestando, exigiendo a las autoridades agua, luz, arreglo de calle que no tienen y tienen un tanque ahí arriba, el tanque múltiple de San Francisco de Macorís y ellos no tienen agua. No, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos ahora? Un asopao. Es una Forma, protesta, pacífica, protesta inteligente. pacífica, inteligente. Llaman a la atención de las autoridades, ojalá Mira. y le escuchan. Pero las autoridades esperan lo último. Esperan que paralicen los pueblos, que quemen goma, no están resolviendo. que haya violencia para prestarle cierta la, atención. Las autoridades Mira. no están eh, resolviendo nada. Yo quiero darle, eh, volviendo atrás, yo quiero advertirle y pedirle a, a Smarling la fiscal que le he visto muy, muy, eh, muy, com, muy compartiendo en la alcaldía, siempre está en la actividad del alcalde, que aconseja al alcalde que tenga cuidado ella. Está que pues, tenga cuidado ella. Con el sí, que ya. tenga cuidado ella como titular de la fiscalía en estos asuntos, que dé una respuesta. Se supone que será sometido Pedro Jacobo por los cargos que ellos dicen, que allá dice la policía, según los datos que nos dieron aquí en la noticia. Y respecto al individuo que era de la policía municipal, que en principio estuvo preso por, la, por el arma, que lo agarran con el arma ilegal. Y tiene un expediente de asociación de malhechores. Y tiene un expediente. Sí, según Alberto. Y la fiscalía se lo entregó a la alcaldía. Yo lo, nos lo han dado aquí como información. ¿Qué está pasando? Eso es peligroso. Bien peligroso. Peligroso bien peligroso An antes de irnos, decirle que la antorcha llegó aquí a San Francisco sí, de Macorís. no pude sí, sí, sí. porque la tuvo la antorcha, que ir a Santo Domingo ayer, la antorcha deportiva de los Juegos Deportivos Nacionales de Juegos Deportivos Nacionales que empiezan mañana, Wige, empieza. mañana empieza. del 6 al 16 en Salcedo hermano, Wige, que nos dé una llamadita de para día. que nos dé los informes y lo que sucederá hoy, a partir de las 9 de la mañana, creo así es, bueno, bueno. nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí. Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Yo debo recordarle que la farmacia San Rafael está de aniversario, está tirando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Está organizando una rifa en este mes de diciembre por cada mil pesos de compras o diferencia de seguro, pues recibe su boleto para participar en la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. Participan todas nuestras sucursales, acá en San Francisco y en Santo Domingo. Les recuerdo además que tenemos servicio a domicilio, llamando al teléfono 809-588-2520 y en Santo Domingo, Estación Juan Pablo Duarte, 809-565-5350. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio, los mejores lentes de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales están para servirte análisis de la vista gratis, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial,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 Ya sabe que es un supermercado repleto y por departamento. Vegetales frescos, productos frescos, área de cuidado personal, delicatece, licor store, un stand de Telenor para realizar los servicios que ofrecemos, electrodomésticos, juguetería, área infantil, cafetería, heladería, todo. Usted lo encuentra en supermercado Almanza de la Juarana, calle principal 34A. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Y recordarte que tan nuestro como la guarana es supermercado al bueno, tenemos algunos mensajes que compartir con ustedes antes de decirle que tienda Capriz, Capriz Tu Estilo, está ubicada acá en San Francisco de Macorís, en la calle Restauración número 37. Para esos outfits, para esas fiestas de Navidad los encuentras todos acá en San Francisco, en Capriz Tu Estilo. Nos llamas al 809 5880043 0043 o al 829-421-7538 para mayor información. Les reitero. En San Francisco de Macorís, en la calle Restauración número 37. Haga como yo, vista de Capriz, tu estilo. Bueno, bueno, este es el tiempo de Fulvio Ureña. Claro que sí. Bueno. Adelante con adelante el tema de principal. De mañana. Muchísimas gracias, Francis y Raquel. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas importantes. El primero, lo que sucedió ayer en la Cámara de Senado, que aprobaron el presupuesto nacional 2019. Y luego vamos a hablar un poco sobre eh, este plan de seguridad en esta Navidad, de Navidad segura o tranquila, como lo llama la Policía Nacional. En el primer tema... Decirles a ustedes, señores, que en el asunto del, del, del presupuesto complementario que se aprobó, se trató algo bien delicado, que la mayoría de nosotros, los dominicanos, no nos dimos cuenta, porque nosotros nos, nos llevamos mucho de la pelota, del romo, de, de, de la música... Y eso es bueno también, eso es bueno. Pero, muchas veces nos perdemos de la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, ya va a finalizar el año y no aparece Quirinito. Otro ejemplo es que nos, traje, no, nos trajeron a... ¿Cómo que se llama este cubano? que Willy, Falcón. Nos los trajeron aquí el día 6 de noviembre, y se supo después por asunto eh, de prensa internacional, no porque nos lo dijeran como pueblo. Y todos estos enredos, pues estos escándalos, nos dan como una novela toda la semana y nos hacen sacar de la reali realidad de lo que está pasando. Al Estado, a través de Hacienda, se le autoriza... De acuerdo al artículo 58 de la Constitución, que puede poner a disposición ventas de bienes del Estado. En este caso, se pusieron, señores, eh, un 10%, se van a poner, se aprobaron un 10% de lo que significa la deuda pública al sector no financiero, que es de 31 mil y pico de millones de, de dólares. Lo que quiere decir que ese 10% va a corresponder a 3.145 millones de, de dólares que el gobierno va a poder eh, vender de acciones que tiene en diferentes empresas eh, nacionales y también un 5% para venta física de, de título de propiedad del Estado. Ambos suman cerca de 190 mil millones de pesos, que podría llegar a 231 mil millones de pesos. Esta cifra de 231 mil millones de pesos tiene cierta relación tan interesante con lo que pasa con los niveles de corrupción de nuestra nación. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y de acuerdo al Banco Mundial, el... 5%, el 4%, el 3.8% y el 4% va a corrupción. Va a corrupción por, va a corrupción por eh, sobornos, va a corrupción por eh, sobrevaluación, va a corrupción porque se lo llevan, en fin. Y estos 231 mil millones de pesos de, de presupuesto complementario es casi la misma cifra que se va a corrupción. Pero también es la misma cifra que se toma para la nómina del Estado. Acuérdense de los 17 mil millones de, de pesos que el Estado eh, va a, da, eh, a erogar para el sueldo 13. Si usted lo multiplica eso por 13, le da más o menos la misma cantidad. Y también, esta cifra coincide con las exenciones fiscales que el gobierno le da a empresas, a diferentes empresarios de este país, como la Barrigol, la Romana, en fin, muchísimas de ellas. 200 eh, mil millones de pesos. Conside mucho las tres ca causas, corrupción, nómina y exenciones fiscales. Sin embargo, tiene que ser el Estado, tiene que ser el pueblo que ponga eh, estos recursos a, a su favor. Tiene que ser el sacrificio del pueblo. Y, y ahí viene el problema, que siempre todo cae sobre el pueblo, entonces no se ve las inversiones reales en el pueblo. Y en este presupuesto 2019, brilla por su ausencia las inversiones que se van a hacer directamente del presupuesto. Todo va a ser de préstamos. Pero bien, vamos a seguir en la fiesta. <coughs> le quitan a, Educa a Salud Pública más de 4 mil millones de pesos. Quitado, ¿eh? Y, de, ¿Y a quién le dan de ello? Se lo dan a, la, a las EDES eléctricas y se lo dan a la Cámara de Diputados, 300 y pico de millones de pesos a la Cámara de Diputados, para quitarse, quitándoselo a salud. ¿Y qué sucede con la salud? Este año van más de mil casos de dengue, ya. Y, de, y, y van también otros tantos casos de rabia humana. Y van también otros tantos casos de topirosis. Y este año, señores, van más de 3.065 muertes de niños nacidos vivos. Esa salud pública, a esa salud pública es que le quitan los 4 mil millones de pesos para dárselo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senado, a las EDES. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, debemos como pueblo reconocer que nosotros también hemos sido, hemos sido, pero, pero muy dejados, muy dejados, muy muy irresponsable porque no nos estamos dando cuenta qué están haciendo con nuestros recursos y están entregando vendiendo el país, hipotecando el país y lo poco que queda ya lo están entregando todo y estamos siendo irresponsables con las generaciones presentes y futuras y, y somos culpables todos nosotros, no solamente los que nos, nos están gobernando sino todos somos responsables de lo que está pasando otra cosa es que se ha anunciado cambiando drásticamente el tema este operativo de navidad operativo de una navidad feliz de una navidad segura de una navidad que va a estar bien en las calles y ya el gobierno anuncia que va a entregar el sueldo 13 hoy precisamente día 15 y los cabildos anuncian que van a entregar también ese sueldo 13 el gobierno a partir de hoy a partir el de ayuntamiento, hoy sí, el sí, 15. Sí. Y, y ya con todos esos recursos en la calle, la Policía Nacional anuncia este operativo de Navidad 2018. 26.238 agentes van a estar a la calle, también 3.300 del Ministerio de Defensa, también va a estar eh, apoyando en este operativo 3.434 agentes administrativos que tienen que estar en la parte logística, en fin. Es un operativo que se anuncia todos los años. ¿Y qué pasa, señores? Este operativo que se anuncia, de todos los agentes que anuncia la policía, ni siquiera el policía sabe cuánto policía tiene. Ni siquiera el mismo director de la policía sabe con cuánto agente eh, puede contar. Acuérdense que todavía hay cuatro mil y pico de agentes que no se sabe a dónde están. Y otros tantos, 10 mil a 12 mil, 15 mil, dicen algunos, que están para cuidar amantes, queridas y queridos, eh, funcionarios, eh, empresarios, para cuidar casa, limpiar patio, bañar perros, en fin. Hacer compras. Sí. Hacer compra a cuidar damas, esto es, la poli el, eh, esto es la Policía Nacional. Pero en la huelga las vemos, Entonces, ¿no la mandan para acá todas? Por lo ves. menos mandan grupos, <risas> mandan mandan batallones. Deben dejarla Este aquí. operativo de 26.230, señores, para tener esta cantidad de policía o de agentes en la calle y en la parte logística de oficina, hay que tener una logística seria, una logística con recursos. 24 horas. Por eso se quejaba el mismo director de la policía diciendo que ese asunto de esa venta de bebidas alcohólicas la noche entera hasta amanecer. Tiene que, razón él. Claro, claro, tiene, claro razón. tiene razón. Toda, toda. Y cómo entonces su personal que está ahí hasta las 2 de Porque la si mañana. Quiere, si queremos Navidad segura con un personal, son seres humanos que tienen claro, familia y no, tienen claro. que descansar claro, claro. claro. Puedes dejar de comer, Y, pero no y de en dormir. una situación. De, vaga, de vagabundería extrema y de libertinaje sí. a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana juntarse una patrulla, harto la la calle. a las 7 que salen de los bares hoy día a la junta. Entonces, sí. una locura, total. Eso es una locura yo estoy de acuerdo Tal, con el es mira, estoy de acuerdo con el general claro porque, porque su personal tú tienes, estaría extendiéndole las horas de trabajo tú tienes que tener 4 horas de trabajo, 4 turnos de 8 horas, 4 ¿eh? y cada uno de ellos con logística bien hecha y con el personal que se cuenta y los recursos que tiene, señores, esto es, eh, gracias por el deseo, gracias por el deseo. Pero donde quiero llegar es que tú, yo, nosotros, todos ustedes... Vosotros y ellos. Vosotros y ellos. <risa> sí, somos los que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Por eso ustedes vieron esas diferencias de ciudadanos cuando opinaban que sí, que, que pasan por aquí, y otros decían, no, no, nunca han pasado por aquí, porque es imposible abarcar el territorio nacional y las principales ciudades de, de nuestro país. Y los ladrones lo saben, los delincuentes lo saben, ellos lo saben. Entonces, nosotros somos los primeros que debemos de cuidarnos y tomar medidas precautorias para todos estos días que vienen ahora, en, en, en estas navidades. Y, y, y La asociación de malhechores ya advirtió que está proteger, en la calle. Y proteger nuestra familia. Vamos a escuchar un contacto. Buenos días. Buenos días. Sí. Sí. buenos días. Buenos días. Fulvio, le habla Mario Iziano, su amigo, La Reforma. ¿Cómo está, mi hermano? Un abrazo. Caramba, buenos días. Buenos días. Buenos días para los compañeros. Allá que Bien. Siempre buenos los veo. Días. Gracias. Ah, sí, sí. Eh, Fulvio, ¿cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Me Vea, Fulvio, sobre ese tema de los policías que, que, que bañan, pero que, que no se sabe dónde están. No sé si ustedes está usted, están al día del de problema que nosotros tenemos aquí en la reforma. Nosotros tenemos un, un destacamento que usted sabe que por año, por mucho tiempo, se nos exigía un local para el instalamiento de, de la Policía Nacional nunca eh, lo hubiéramos podido encontrar. Esta vez, el ayuntamiento, con ayuda del pueblo, construyó un local, ya el local tiene seis meses, y nosotros teníamos eh, estábamos trazados de que en esta Navidad, a nosotros uno nos iba a traer la policía, pero a según de acuerdo a nosotros. No. Y en eso quisiera que ustedes me ayudaran. Eh, lo que se de habla por ahí es que no hay policía. no. Bueno, muchas gracias, gracias por la denuncia. Pues a nuestro amigo Olivense. Olivense que tome esto. Que es de la parte noreste. El director del nordeste. El directa, director sí. del nordeste. Que ponga atención que tenemos local ahí en la reforma y no está ocupado y no, no se y no, no está, tienen seguridad. No, no tiene policía, no, no tienen tiene seguridad. seguridad. No hay entonces, nada ahí. Entonces. No hay nada, no hay nada. Pues eso entonces, es importante. Un distrito municipal con la, como la reforma, que eh, tiene un asentamiento de, de Guardia Nacional, de la Armada Nacional, pero esto no se trata de la población civil. Debe de tener su destacamento. Buena la denuncia. Vuelvo a llamar otra vez en, en el transcurso de la semana porque vamos a estarle diciendo al director olivense, director de la Policía Nordeste, que tome en cuenta la reforma y les envíe y dote de, de, del personal de la policía allá. Bueno, le decía que debemos de cuidarnos, señores, en esta Navidad. En lo que va del año, Raquel y Francis por muerte de bebidas alcohólicas, atribuidas a bebidas alcohólicas, en accidentes, en diferentes cosas, van 950 personas. Ay, Dios mío. En accidentes de tránsito. Sí, en accidentes de tránsito. Ay, Involucrado el alcohol, el tema Involucrado del alcohol. Involucrado el alcohol. Hasta. El septiembre, manejo, manejo irresponsable. El año pasado. Asunto de tránsito correspondió a 2.127 personas murieron el año pasado. Por eso es que estamos en primer lugar a nivel del Caribe. Y el segundo. Y el segundo mundial. Mundial. A nivel mundial. Eso es increíble. Eso es grave, Entonces, señores, eh, esa francachela de, de beberse la botella y el líquido y todo junto eh, nos perjudica. Hay problemas. Hay problemas serios en la familia. Sí. Vamos a escuchar este contacto nuevo. Bu buenos días. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Hola, bien, Jean bien. Paredes, ¿cómo estás, hermano? Paredes, Jean Paredes de, Castillo? de Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, recientemente la fiscal eh, eh, Merlin, Merlin Rodríguez visitó a Castillo en una serie de, de visitas que está haciendo los municipios de la provincia. Y, hablo, y ahí yo tuve la palabra y le decía la necesidad que existe eh, en nuestro pueblo de más policía. Porque cuando hay huelga... Inmediatamente aparecen muchos policías en todas de una partes, vez traen incluso los, exagerando, generación de policías. Y también nosotros tenemos que la necesidad de que la policía está a pie, no hay camionetas, no hay motores, están haciendo lo, la visitas en los lugares a pie y eso no es posible en un pueblo tan grande como Castillo. De manera que aprovechamos este espacio para hacer un llamado al general de que Castillo necesita con urgencia más policía y sobre todo necesita policía que esté montado y que tengan eh, todas las lo logística necesaria para enfrentar la delincuencia y los atracos que muchas veces se están dando en el municipio. Gracias y seguimos. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a ustedes. Bueno, gracias General usted. Olivense, tiene ahí el reto de la reforma que ya cumplió la parte más importante que es el local. Claro, claro. Y Castillo necesita entonces eh, logística, que también tiene un eso, local. Eso es, eso es continuo. Lo están llamando continuamente porque todas las comunidades necesitan más presencia de policía. Bueno, gracias, doña bueno, Felicia, Felicia, por el gracias, cafecito, Felicia. como siempre. ¿Qué es gracias. lo que nosotros necesitamos como ciudadanos? Un cafecito. No, no, sí. te sí, pues digo. Pa sobrelleva, <ríe> para sobrellevar, para sobrellevar. Para sobrevivar. Y también un tececito. Y ah, también, también un tececito, Raquel. Esa doña apoyadora. <risa> Pero la queremos mucho, te adoramos. Entonces, sí. Entonces sí. señores, gracias, gracias. hoy en de mañana hacemos ese llamado, cuidar la familia, cuidarnos entre nosotros, estar eh, entre nosotros bien protegidos. Y la Policía Nacional, que cuide por lo menos los, la, la, las áreas comerciales principales. Porque esta Navidad, nosotros necesitamos que la familia disfrute en paz. Bien, gracias. Vida segura, ¿eh? Gracias, sí. Fulvio, por tu reflexión. María Paulino nos escribe, eh, se ha demostrado que un pueblo unido todo lo puede. Así Eso es, es, Así. Cao Nabo Reyes de Manhattan, de Estados Unidos, dice buenos días. Bueno, Audien, En audiencia con ustedes y su Qué programa, bueno. el cual sigo desde New York, Qué Me bien. encuentro en vacaciones con ustedes para pasar estas Navidades en mi pueblo, San Francisco. Excelente, Saludo a Vladimir Ay, y a bueno. todos ustedes. Disfrútenle bien. vacaciones. Bienvenido, qué bueno. Ay, qué bueno. Joemil Santiago, dice Joemil, que buenos días, Francis, que eh, es aliado Polanco, bueno, no entiendo bien. Uh -huh. Por favor, quiero hacer un llamado al encargado de INAPA. Tenemos más de tres semanas solamente asomando el agua en los edificios del ciruelillo. Ah, la sí. abren de madrugada ah, sí. y cuando todos estamos durmiendo se la llevan en la misma madrugada y ah, no man. le dan la vuelta para que, o el tiempo para que llegue. Sí, Ahí es. está la denuncia, atención INAPA. Geral Gerald Rodríguez dice que se va. Yo me voy a estar levantando, dice a las seis de la mañana para que ustedes. Rechacen y me tumben la llamada, dice él. ¿Cómo Gerard, va a por, ser? por aquí tú no puedes llamar, Gerard. Para sacarte la llamada al aire tienes que llamar al 725-0505. Pero creía que tú lo sabías por Pero. el tiempo que tiene el programa en el aire, Gerard. 8 años. Sabes es que, que por WhatsApp nos sacamos llamadas. No Recibimos podemos llamar. mensajes de texto en el WhatsApp. Las llamadas son, te reitero, Gerard, 809-725. 0505. 05. A tu orden, Gerald. Manolo Geraldino, buenos días. Buenos días, Manolo. Dice que es sospechoso y después de que Pedro Jacobo denunciara que iba a demandar a Alex Díaz, lo encontraran con un alma de fuego ilegal y se repite lo de los 12 años de Balaguer. Bueno, eso es, eso es peligroso. Eso es peligroso. Bielca de la urbanización Los Piantines, buenos días. Quiero saber de la huelga en la planta de gas, que si la van a hacer. Bueno, bueno la, eso está en pie y ahora está llamen. peligroso. No, está oh, <coughs> los comunitarios que nos llamen para ver qué, qué <coughs> información tienen con este mal Jacobo. Y ahora él. con Pedro Jacobo preso, que no se sabe, de, le dieron golpe, me dicen. Bueno, profesor Jean Paredes escribió y aquí, y ya llamó. Aquí en las redes dice él que opinó sobre el PLD. Elvis Alberto nos manda un video, una publicidad. Dania de la urbanización, los maestros, buenos días, bendiciones. Y, cuídense, sean prudentes en esta Navidad, si Tomas no maneja, recuerda que tu familia te espera. Muy Muchas bien. gracias a Dania por ese hermoso mensaje. Nos es. vamos a, a la pausa, retornamos con más aquí en la mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp. Ana de Sector Los Rieles dice buenos días. Quiero que feliciten a mi comadre hermana en sus cumpleaños, su cumpleaños, se llama Gisela Paulino, ahí está de parte de Ana. Felicidades, flaco, la musiquita para Gisela que está de fiesta de cumpleaños de parte de Ana y todo el equipo de de mañana, así que felicidades. Ana, debiste mandar una foto de tu comadre hermana, sí. ahí está para nosotros con verla también, ¿verdad? Y todo el mundo sepa quién es, muy bien, felicidades para ella. En otro orden, eh, se ha levantado la alerta de por tsunami en Nueva Caledonia tras seísmo de 7,5 grados. Fuertes. El sistema de alerta de tsunami del Pacífico levantó hoy la alerta por riesgo de ola gigante emitida tras el terremoto magnitud 7,5 en el este de Nueva Caledonia en un territorio francés al Pacífico Sur, en el Pacífico Sur sin que se hayan registrado daños importantes. En base a estos datos disponibles, la amenaza de tsunami por este terremoto ha pasado, indicó el organismo estadounidense en su último comunicado. El servicio, cuya alerta incluía Nueva Caledonia, Banau y Fiji, R, señaló que podría haber fluctuaciones de 30 centímetros sobre el nivel normal a eh, la manera durante las próximas horas en algunos puntos. Así es que ahí está. Hubo el epicentro, fue... Eh, y, y a una distancia de 10 kilómetros, por eso mientras más bajito están, mientras más arriba, la alta la superficie, entonces más riesgos y amenazas uh -huh. evidentes, lo que indica de una vez una inmediata evacuación de la población litoral, y en este sentido, a 168 kilómetros al este de Tanident en la isla de Maret, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la, por sus siglas USGS, que vigila la actividad sísmica mundial, ahí están, se han despertado con este sismo de magnitud, muy importante magnitud, 7,5, que causa muchos daños, pero todavía eh, a ellos no se ha reportado ninguno, uh -huh. gracias a Dios, y han levantado la alerta de tsunami, así se ha de despertado que esta parte que del mundo. Yo quiero saludar Adelante. a mi comadre Nidia Olivares, quien está desarrollando un nuevo concepto de desayuno, y se llama Olivonis yo quiero saludarla y, y felicitarla y desearle muchos éxitos ya usted puede hacer sus refrescos eh, eh, y mucho más y más es como son desayunos personalizados y cosas muy de moda okay. Guía. y esto le auguramos muchos éxitos saludo mira así es en la mañana de hoy Hemos recibido la información, como ya se dijo en la noticia, de que Pedro Jacobo, dirigente comunitario de Cuesta Blanca y la zona norte, estuvieron ayer aquí dando detalles de por qué el movimiento o la paralización en razón de las operaciones que se reaperturaron de la estación que en un momento tuvo un accidente que afectó a la comunidad. Es extraño que de conocer a Pedro Jacobo de, tradicionalmente, y ustedes lo escucharon ahí hablar ayer, se le pueda confiar a una unidad de la policía que pueda darnos la información de que ellos encontraran armas disparando a Pedro Jacobo. Es algo que nos resistimos a creerlo. Tendrían que tener bien diseñado el plan. Y después de las declaraciones del alcalde, después de las declaraciones de... de porque el alcalde lo asumió para él, la defensa de, de la apertura. Que hoy esté preso, que hoy esté golpeado. Eso es peligroso. Llamo, Reitero mi llamado a la Fiscalía de San Francisco de Macorís. a dar una explicación y a tener mucho cuidado, y a la policía, el propio jefe de la policía aquí, al general Olivense, a ese respecto. Porque no se concibe en estos tiempos represión de esa naturaleza a dirigentes que sabemos que mantienen una posición un tanto distante. Tenemos un contacto, Francis, vamos, vamos a seguirlo. A Buenos días. Bueno, vuelva a intentarlo, es muy importante para nosotros. Que llame opinión. también de la Altagracia, de ese sector que estamos esperando, que nos informe. Sí, hemos mandado a la policía local para recoger informaciones. La prensa. La prensa. ¿Sos dijiste policía? Sí, la prensa local. Ok. De nuestro Nosotros programa. No policía a nuestro cargo. Es verdad. Bueno, ellos... <risa> no solo... municipal ni local y nada. No, ni no. queremos. Ni queremos <risa> nada con los policías esos municipales que tienen casos pendientes en la justicia, mucho menos. Ay, ay, ay, ay, ay. Que eso también está gravitando en lo local. Yo lamento que eso se esté dando en San Francisco de Macorís a esta época, donde hay se supone un estado <coughs> social democrático y de derecho. Por la, por la persona que se trata, fisonomía y forma de, de comportamiento, vuelvo y repito, tendrán que explicárnoslo para convencerme de que eso sea así, que no se repita y se retraigan actos del pasado. Y la integridad física de Pedro Jacobo tiene que preservarse, porque todos los ciudadanos aspiramos que se nos respete fiscalía policía cuidadito vamos a escuchar la llamada buenos días buenos días buenos días bueno, bueno, buenos días a esas tres grandes comunicadores muchas gracias que en el medio de esos gracias. reyes de San Francisco de Macorís de la Vega ah, Viejo, qué Maranta. bien no me pierdo Gracias. sin ver su programa. Gracias por verlo. de ustedes. ¿Cómo no? Eh, haciéndole un llamado, ya que el programa de ustedes se ve bastante aquí en la provincia de La Vega, especialmente el coronel, creo que lo he visto puesto en algunos eh, destacamentos, en algunas oficinas aquí en La Vega, incluyendo hasta la gobernación, ha visto el programa. Okay, que bien. por favor, que mande la patrulla, especialmente a dónde están los supermercados, la avenida que están los cajeros automáticos, yeah, los Que sí, están correcto. habiendo mucho atraco, okay. Okay. igual que en la zona de Sabaneta, Rancho Viejo, Magüey, Ranchito, que están viendo mucho atraco de noche, de día en la banca, y a estas mujeres que andan sacando dinero, que andan con estos celulares lujosos, que por favor que sepan dónde lo van a cargar. Que, que no, no provoquen. En la calle. Es provocando a los sí. delincuentes. Es verdad. También esos delincuentes que son muy famosos. Que andan atracando, maltratando personas y quitándoles Que lo metan preso y que lo suelten después del día 6 de enero. De, de, de, por marzo, por allá. Y a la familia de nosotros, sí, a la sí, familia sí. de ustedes. Así en esta es. madrugada, ustedes están levantados estudiando los temas que van a tratar así es y es fácil no no ¿eh? es fácil y que vengan estos bandidos y quieran atracarle a su familia a ustedes tengan un buen día gracias, gracias. por tu llamada muy amable. muy amable y no? hacerle no, el gracias. llamado a la Muchas policía gracias. en la Vega de que intensifique las operaciones de Navidad segura que ya es de todo el territorio nacional uh -huh. para que en los cajeros y centros donde hay eh, movimiento de personas, se le dé la debida protección. protección. Hay una vigilancia constante ahí, por sí, supuesto. Sí, y sí. él decía un dato sumamente importante, la manera de cómo nosotros los dominicanos andamos tan confiados en la calle, nos exhibimos demasiado que provocamos. Porque usted tiene que poner primero seguridad, usted mismo, o sea, protegerse usted para luego recibir la que supuestamente nos da del Estado. Entonces, no provocar a los ladrones, no andemos enseñando los celulares en las manos, la cartera con mucho cuidado. Si hay lugares que no, no debamos andar con cartera, sobre todo caminar en la calle con cartera, ya es un riesgo hoy día. Entonces, tejémosla y... y Cuidémonos, cuidemos ese dinerito que va a comenzar a salir entre hoy y mañana y que ya la asociación de malhechores está advertida sobre ello y que va <risa> a caerle atrás. Sí, que va a caer atrás ese dinero porque también va a querer eh, Participar. disfrutar, de claro forma, que sí, de manera el, como quien lo dice, que a usted le corta el sudor el año completo, a ellos no le merece eso, por supuesto. Cogiéndolo más bajito. Claro que sí. Pues saludar Entonces, a, a los amables televidentes de La Vega y desearle que, que se pueda inteligir el plan tanto en La Vega como en toda la región del Cibao, central y noreste, nordeste, para que la policía desarrolle la actividad de protección ciudadana de la forma más eficiente posible y que el ciudadano también haga su aporte de que no exponga o no se exponga eh, de forma torpe a la al ataque de la asociación de malhechores, lo ideal sería que anduviéramos todos confiados, tranquilos claro. en las calles, seguro. Como hay países que tú puedes dormir hasta en los parques mm. y dejar tu cartera y todos los chinos que son tan serios en ese aspecto, sobre sí. todo que, que no cogen los ajenos. Pero no, esa no es la realidad que vivimos, por tanto, debemos protegernos y cuidarnos nosotros. Otro contacto, buenos días, buenos, buenos días. días, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? De la Duarte Arriba de Agustín. De la parte ah, Adelante. Me cuente. dicen que en la Duarte está lleno de, de basura eso. Ajá, para, para eso lo estoy llamando. Ah, Duarte, Adelante, cuénteme calles de la parte alta tan llena de basura. Ya. Por la protesta. Ay, limoje, porque pasen buen día. Gracias, buen día, gracias. Bueno, muchas gracias. gracias ya, estará señor. ya estará el departamento de prensa ya, recogiendo. Ya está recogiendo. Ya está recogiendo y, y está recorriendo todo el territorio de la paralización y sobre todo buscando la información sobre Pedro Jacobo. En la Pedro policía Jacobo. sobre el estado de Pedro Jacobo. En otro orden, brevemente, el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Sacedo, municipio Salcedo ha emitido la resolución 20-2018, uh -huh. que ha declarado el día de mañana, jueves 6 de diciembre, como día de regocijo municipal, o sea, no laborable, por celebrarse este día la inauguración de los 14 Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018. Ya dicen que está todo listo, aunque hay instalaciones que todavía dejan mucho que desear. Pero bueno, hay que apoyar la fiesta del deporte donde 3.700 atletas estarán compitiendo como 33 o 34 categorías. Un escenario de fiesta deportiva que ojalá y se haya manejado con toda la transparencia posible e involucramiento e inclusión de los tres municipios como provincia como provincia matriz o sede de estos juegos. No fue así, pero hay que apoyar esta fiesta de deporte, que es el escenario, por supuesto, de exhibición de estos grandes atletas nuestros de República Dominicana y los que vienen de fuera a competir también. Bueno. Buenos días, otro contacto. Buenos días. Buenos días. Vuelva a intentarlo fue. para nosotros es muy importante uh -huh. su opinión así que así andamos en el día de ayer la provincia de Mana mirabal en el día de, para el día de mañana perdón será el centro de atención del país en materia deportiva por el inicio de estos juegos importantísimos Y le pavimentaron nacionales. las calles a los barrios a Salcedo Pero a los, los barrios de Salcedo sí a Salcedo sí a Salcedo la pusieron como una tacita de cristal y le pintaron lo malo calle, es que no llegaron para los otros municipios eso es lo malo. No, pero Tenar está incluido sí, Y terminaron el pabellón de <risa> Palomano Le pusieron, pusieron unas luces al parque De béisbol Y bueno, y le, le arreglaron el terreno Por lo menos Balomano. eso le va pero a quedar ahorita, amiga, ahorita dije eso, que hay instalaciones que lamentablemente No muestran que están amiga, completas mm, mm, no el, siento, Por eso debieron Planificarse como con más tiempo estos No siento la bien. participación De Andreina No está tímidamente Al el principio tenar. sí ah, Bueno, tenemos la llamada vamos sí. A ver. Bueno, sí buenos días, Sí, buen día eh, mi nombre es Lisa yo quiero, saber, eh, quiero hacer una pregunta ¿por qué será que hay tanto policía en la calle hoy? ah Lisa, eh, Navidad Segura es un operativo que todos los años el gobierno hace y lanza a la policía y a la guardia de la calle para supuestamente eh, salvaguardar nuestros bienes y nuestra integridad física, así ah, que bueno. así ha mandado el país eh, a través, bueno el estado a través del presidente Medina, eh, la disposición de que la policía esté tirada en la calle para brindarnos seguridad porque a partir de hoy está en la calle también el salario número 13 lo que la gente le dice, doble sueldo o regalía, que no es regalía nada, no te regalan nada, es un salario que usted se ha ganado en el año con Los policías no son superhéroes no, son seres humanos son seres y humanos se busca, y son tienen familia, se buscan lo los lo de ellos en Navidad también Dámelo y mío. tienen sus debilidades dame lo mío, dame no. mi Navidad y lo fuerte es Francis esos ¿Habrá requisa y demás rigurosos. ¿Cómo tú puedes a un agente ponerle por encima de las ocho horas de trabajo el agua, el alimento, la logística de eso, dónde está, cómo ellos van a estar, cómo van a subsistir mientras estén en la calle, con los tres pesos que ganan mensualmente? No, bueno, no pueden. Yo creo que es tiempo de que reflexionemos sobre estos temas y se ponga en funcionamiento porque siempre ha estado encendido el botón de pánico. Pero esperamos, esperamos, que se cumpla tal cual uh -huh. se ha diseñado y que la sociedad también aporte su granito de arena, no se exponga ni haga que hacerse, hacerse visible manejando dinero en las calles o lugares donde se le vea manipular, vaya con lo preciso. Mm, Cuide ese dinerito y que cuídelo. está comprometido ya, porque el, nosotros los dominicanos no planificamos, uh -huh. por lo menos en eso. Y ya sabemos en qué vamos a gastar en, o invertir nuestro dinero. llamada. No, es que ya el doble, doble sueldo, sueldo está, está ya... Vamos a pagarle, porque los salarios son mayoría. tan pírricos aquí. Sí, no, no a darle solucionar. paso a una llamada antes ¿no? de buenos días buenos, buenos, días. Días, buenos días. buenos días a los tres. Felicidades sí. por gracias. Buenos Gracias. Muchas gracias. Oiga, yo quiero decirle principalmente a Fulvio, que le diga a esa gente de recolectoria de basura... Que ellos, Julio eh, anuncian de un olor, que porque ellos exprimen el camión enfrente de todas las casas. Eso entonces contamina San Francisco entero. Que busquen una forma en un contén, qué sé yo, en un de Que, que compren los, los microorganismos. Muchísimas sí. gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias. Gracias a usted. Oigan, gracias eso que usted ha dicho. Y hoy esto. Son camiones. Eso, compartadores, cuando contaminan. Contaminan. Lo dejan contaminan. ahí. Ay, ay, ay. Eso <ríe> es un. Un edor terrible. Altamente contaminante, un hedor terrible. Velocidad. Nos vamos a una pausa, señores. Retornamos con más placer. Ver la dedicación. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, tenemos declaraciones ya de Pedro Jacobo, este dirigente comunitario que ha sido detenido, y bueno, ustedes lo escucharon el, el, ayer aquí, donde se expresaba sus justificaciones para el paro que han organizado hoy y mañana en su comunidad, esto atendiendo a que no quieren la planta de gas en esa zona. Vamos a escucharlo. Tú sabes que a veces en la delincuencia a veces se adelanta,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 ¿Para qué? Para que quizá la, la pistola, quizá huele a pólvora o algo, que fue en ellos mismos, y se lo dije ahí. Se lo dije también. Ya, claro, bien. claro, nosotros estamos firmes, ellos nos están llamando a un diálogo hoy a las nueve, eh, a, a las nueve y media. Eh, vamos a ver lo que. Eh, arroje ese diálogo, pero sigamos firmes y contundentes. Argumenta que, que el permiso está vencido de la pistola. No, no, no, eso, no, no ese permiso está eh, legal. Si quiere que lo busquen en, en los en, en lo archivos, que yo nunca dejo vencer esa pistola. Siempre está legal. Bueno, ahí están las declaraciones, si sí andaba armado, según él tiene permiso, eso es fácil de demostrar. Correcto. Tienen que poner Pero y el Era hecho de que esté vencido mesa, no es un delito. Y tiraron el tiro, Fran. ¿Eh? Y tiraron el... un tiro con la pistola de él. Entonces, para pro, para, es, un, es un diseño mal tramado y que no se repita, porque si así es que van a actuar la linces y, y la policía, todos debemos estar en, con balón en remojo, porque si así se planifica un expediente... Como dice popularmente por ahí, nos jodimos. En tiempos que se supone nosotros ya habíamos superado, superado. Superados. El tiempo de lo inquisidor y de la trama para de deshabilitar a personas porque usted esté en desacuerdo, se equivocan. Bueno, está todo grabado, que no le pase nada. Qué bueno que no pasó a mayores. Esperamos que hoy se defina y que se le dé una respuesta. Porque está la integridad física del que fue atropellado, golpeado, puesto con esposas. Y eso es peligroso, señor. Después de todo lo que se ha dicho. Bueno, bastante. En el WhatsApp, Paulina, Paulina del sector Cristo Rey, escribe, dice, pregunta que cómo quien que va a la huelga en la zona norte? Nos reportó en Ambala de Televidente Que hay basuras tiradas en las calles Y que la huelga está También, bueno, antes Vamos a ver esa foto, esa es Ana de Sector Los Rieles, que quiere que le feliciten A su comadre Gisela Paulino Ya la felicita bueno, Morita, nos mandó no la había foto Mandó la foto, y está La felicidades, comadre, felicidades. Felicidades. felicidades Dice que su alma gemela <risa> Ah, qué ah bien. pero que cuánto la quiere Qué bueno, enhorabuena Cerramos con Robinson Núñez de Nueva York Dice, buenos días de auto a todos Me encanta el programa, muy productivo gracias. E informativo, muchas gracias Robinson, gracias por vernos Un placer para nosotros informarte Bueno, se nos bueno. acaba el tiempo por hoy Si Dios quiere estaremos de regreso mañana En otra entrega de 7 a 9 de la mañana Por aquí por el canal y este Telenor Y www.telenor.com.de Para todo el mundo Gracias por vernos, nos vamos Retornamos mañana si Dios quiere Feliz día